Al principio, pensé que era tu obligación proteger a tus seres queridos. Y a causa de eso, un poder totalmente desconocido brotaba en tu corazón. Kakaroto, tú eres un guerrero admirable. De todas las peleas que he tenido, él es el enemigo más poderoso que me ha tocado. ¡Pero te juro que no me daré por vencido! The rest in hands. This here is all about my wife, my kids, the life that I live, night, I was his. it was right when I did, my and downs, my, slips, my, cracks, my cracks